como horizonte analizar lo que a mí me compete, que es la, la provincia de San Juan claro que hay situaciones eh, generales que, que, que nos complican eh, ayer un dólar que casi llegó a 500, hoy creo que se estabilizó 20, 25 pesos más abajo pero lo mismo eh, el valor complica y la brecha entre lo oficial y el blue también complica porque complica la producción, complica el desarrollo la inversión eh, pero bueno, eh, veo que están haciendo importantes esfuerzos hay movimientos especulativos también, y es una realidad, cuando hoy, hoy ha habido más control, yo justo vengo de, de Buenos Aires, y es, es mejor estar acá que estar en Buenos Aires, yo se los puedo asegurar, eh, se respiran otros, otros vientos acá, otros momentos, se vive en otros momentos, pero hay movimientos especulativos, cosa que el Estado debe analizarlo, lo tienen que haber habido en la provincia de San Juan, hay, hay intencionalidad en algunas acciones, pero el Estado tiene que estar preparado ...para salir inmediatamente a paralizar esta situación. ¿Puede hacer un aporte desde acá? Haciendo justamente no, en bien, parte. en general, en general, bien. En San Juan la obra pública está en constante movimiento, no hay una sola obra pública paralizada, alguna que eventualmente pueda pararse por algún alguna situación de proyecto o lo que fuese, eh, inmediatamente estamos encima, en una situación de cercanía, para que, bueno, todo vuelva a la normalidad y los trabajadores sigan siendo en la historia de la medición del yerik que mide los trabajadores registrados de la construcción, el número más alto aún cuando estaba Pascualama funcionando. En ese momento habían 10.000, hoy hay casi 12.000 trabajadores de la construcción y además de las otras actividades en la provincia de San Juan. días de campaña, gobernador? Eh, Menos bueno, de 20 días. Bien, contento de poder, poder estar en la calle, poder tener este contacto con la con la sociedad, poder tener este ida y vuelta, este cara a cara... Eh, la sociedad expresa y, y se expresa y nosotros escuchamos atentamente. Hay muchas situaciones que podemos ir mejorando. Hay otras que nos exceden, pero que tampoco las desconocemos y trabajamos para, para gestionarlas también. Muy bien, Omar. Y también el gobernador Sergio Uñac estuvo en Sonda, ¿no?, en la presentación de sus candidatos a intendente. Así es, desde Gualilán viajó directamente en el helicóptero hacia Sonda para estar allí con la presentación de los candidatos, ¿no? Este, bueno, allí volvió a hacer referencia a, a, a todo esto volvió a mencionar, bueno, el, el empleo que hay, que no se ha parado la, la obra pública, de que hay eh, más de 10.000, 12.000 trabajadores decir, actualmente trabajando. Bueno, a destacar todo eso, la construcción de viviendas y, y todo lo demás, ¿no? En la presentación de los eh, candidatos. Vamos a, a ver algunas de las imágenes de lo que sucedía anoche, allí cuando presentaba a sus candidatos, Miguel Atampis, a Javier Monla... Y también a Aldana, que son los candidatos a intendentes, a, intendente, a Aldana Suárez, que son los candidatos a, a intendentes por el departamento de, de Sonda, ¿no? Y Hermes Rodríguez también. Hermes Rodríguez, claro. Hermes Rodríguez, eh, Javier Molla y Aldana Suárez, ¿no? Bueno, allí destacó el, el gobernador lo que se, se pretende y todos los sondinos, obviamente, a, a votar el 14 de mayo por, por estos candidatos, porque dijo de, de aquí, de estos candidatos, ahí vemos las imágenes, ¿no? Eh, va a salir eh, las autoridades a partir de, del 10 de diciembre próximo, ¿no? Ahí la vemos a Aldana Suárez, precisamente. Bueno, allí destacó algunos eh, eh, hechos, por ejemplo, lo de la construcción del, del túnel de, de, de sonda. Este, un hospital para, para Sonda, entre las obras más eh, importantes que se pretenden construir allí en el departamento de Sonda. Eh, vemos, vemos ahí, Lucas, con bastante sí. convocatorio, mucha gente, ¿no? Mucha gente, ¿no? Eh, sí. Y bastantes candidatos también, ¿no? Muchos candidatos para un departamento que no es tan, tan grande, ¿no? Sí, que eso a mí me llamó la atención. No es de los más poblados, Sonda y Uyun son de los, de los eh, departamentos con menos poblaciones, eh, así que allí estuvo, eh, lo estuvo acompañando allí, Alberto. Allende, el, el diputado eh, nacional, estuvo también eh, eh, Sergio eh, Perdón, Cordoba Uñac, el senador, eh, estuvo también allí en Guadalajara, bueno, acompañando en eh, esta presentación de candidatos en el departamento de Soto. Cada vez falta menos para la selección. 15 días, Lucas, ya estamos ahí. Nada, ¿eh? nada. Dos semanas sí. Y estamos en las elecciones del 14 de, de mayo. Me han comentado por ahí que han visto unas urnas eh, ya circulando en la provincia. No sé si no. ya habrán llegado, si, si estarán por llegar, pero aparentemente ya está todo listo. Sí. Se está trabajando en la logística para la selección. Deben, yo calculo que deben haber traído de otro lado algunas urnas. Tienen que haber hecho algunas nuevas porque ta son tantas. Sí, <risa> tantos candidatos, son, ¿no? Claro, seis mil y pico de, de candidatos, Lucas. Vamos a terminar... ¿Sabe cuándo se va a terminar con el recuento de votos? No sé, al otro día me imagino. Al otro día, claro, no, no va a terminar. ¿Y, el... ¿Y qué hacemos los, no, los periodistas de son a... diario papel? ¿Hasta qué hora una tendencia. Esperamos? Yo le voy diciendo que mire ya. Le, le, le diría que eh, vayamos pensando ese día domingo 14 de mayo que tiremos una tendencia y nos vamos porque no vamos a tener resultados este hasta el otro día ¿eh? hasta el otro día reciban hasta los provisorios y después los definitivos ¿eh? bien, la verdad eh, esperemos que, que salga todo bien en las elecciones ¿sabes por qué? porque además hay corte de, voto, eh, claro, de, de, de, de, de votos claro, de votos no es que se va, va a contar no, porque ese recuento de ese corte de, puede hacer variar las tendencias que a lo mejor para, allá, para los candidatos a intendentes o, eh, o diputados claro. o gobernadores, y además con tantos candidatos, claro. va a estar medio. medio, Me parece el conteo va a estar un poco complicado. ¿no? Imagínate chimbas, Rawson, que tiene tantas listas, 12, 13, 15 listas, y si ¿sí hay corte. Todavía. Exactamente, pero bueno, Omar, las elecciones eh, no solamente se dan a nivel provincial, ahora vamos a hablar de lo que está pasando en UDA, eh, sí. usted conoce el caso, en UDA tuvimos sí. elecciones hace muy poco, eh, perdió el oficialismo históricamente, claro. bueno, ahora en UDA hay elecciones y ¿qué es lo llamativo? Eh, no han oficializado la lista de el oficialismo ¿eh? sí, eh, en UDAP hubo problemas porque no se oficializaba la lista de la oposición sí. ahora no se ha oficializado o por lo menos tienen problemas desde el oficialismo de ese gremio docente UDA eh, para oficializar eh, la lista, por eso dialogamos con Mónica Montaña una de las candidatas a secretaria general eh, en este caso por la lista turquesa que sí. nos comentaba un poco la situación actual que se está viviendo eh, en el marco, ¿no?, de las elecciones democráticas de UDA. Nosotros nos presentamos con eh, una lista, hicimos todas las presentaciones el día 18, que era el día que se vencía, eh, presentamos nuestros candidatos. Eh, no se nos permitió, en principio, pasar, eh, correr vista de la carpeta de la otra lista. Eh, sí, se permitió a la lista roja y eh, cuando se expide la junta electoral nos realizan observaciones sobre tres candidatos y sobre color y número de la lista. Teníamos 48 horas para subsanar eh, esas observaciones, lo hicimos, presentamos todo el día lunes eh, a las 21 horas y... Eh, esperábamos la respuesta en el día de ayer para saber si nuestra lista estaba oficializada o no. Hay muchas cosas que no quedan claras, ¿sí? Hay muchas cosas que no quedan claras. Por ejemplo, no me parece transparente que la Junta Electoral eh, elabore un acta con la misma escribana que la lista opositora. O sea, creo que son, no sé si corresponde o no, pero son desprolijidades, diría yo, o no se ve. Transparente. Hasta ahí la información de lo que está pasando en el gremio UDA, otro gremio más que, bueno, aparentemente va a terminar todo eh, siendo finiquitado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, como pasó también en UDAP. Nosotros nos vamos a una pausa, la última en Sonda Noticias, pero quédate ahí que nos queda muchísima información para compartir antes de terminar el programa. Ya venimos yeah like it like it like it like it like it like it like it